Hola estudiantes, en esta semana vamos a abordar el tema de la planificación. Planificar es indispensable para obtener resultados óptimos en una campaña de comunicación. Para iniciar el proceso de planificación, lo más importante es determinar los objetivos. Los objetivos son las metas que vamos a alcanzar, hacia dónde queremos llegar, qué queremos conseguir con el plan de comunicación, y para plantear estos objetivos, vamos a trabajar con los objetivos SMART. Los objetivos SMART deben ser específicos. Usted debe ser muy claro con lo que quiere conseguir. Debe ser medible, es decir, incrementar el 30% de la cuota de mercado, que podemos saber si lo cumplimos o no. Alcanzable, es decir, deben ser realistas y, sobre todo, debe estar determinado un lapso de tiempo. Para trabajar los objetivos vamos a hacer un ejercicio, vamos a plantear los objetivos aspiracionales. Primero, escribe en un papel qué quiere conseguir con su marca en 1 a 5 años. Este es el primer paso. Los objetivos también pueden ser objetivos de negocio. Estos objetivos son los objetivos económicos que quiero conseguir próximamente con eh, mi negocio en el mercado. Piense a mediano plazo, de 3 a 6 meses, máximo un año. ¿Y qué vamos a querer? Incrementar la cuota del mercado, incrementar ventas o aumentar el beneficio de margen anual. También debemos plantear los objetivos de comunicación. Los objetivos de comunicación pueden ser cuatro. Notoriedad, que el público objetivo empiece a reconocer su marca, es decir, buscar la, el posicionamiento en el mercado. Otro objetivo es de conocimiento, que el público objetivo conozca e identifique los atributos de su marca, sus características y las de sus productos y servicios. Aquí debemos trabajar la propuesta de valor. Otro objetivo de comunicación puede ser la conexión, empatizar, conectar emocionalmente con nuestras audiencias y con nuestro público objetivo. Esta cercanía lo que nos permite es establecer una relación con nuestros públicos. Otro aspecto que se podría considerar es la consideración. Es decir, que me consideren como una alternativa. Estar en el top of mind de nuestros clientes, ser la primera alternativa. También debemos plantear los objetivos de marketing. Los objetivos de marketing son aquellos que nos permitirán cumplir con los objetivos de nuestro negocio. Son acciones concretas orientadas a captar y fidelizar clientes. Por ejemplo, llevar más tráfico hacia nuestra página web a través de estrategias de SEM o SEO. Crear un lead manager, es decir, atraer a través de comunicación a nuestros clientes. Conseguir la conversión en ventas, no solo que nos sigan en las redes sociales, sino también que a través de estos canales de comunicación Compren nuestro producto, a nivel aumentar el nivel de engagement, aumentar el nivel de compromiso, que nuestros clientes establezcan una relación fuerte con nuestra marca para que no se vayan con la competencia. Y finalmente, mejorar el alcance de sus publicaciones, es decir, que no solo lleguemos a un público determinado, sino expandir nuestro segmento de mercado. En nuestro plan de comunicación, nosotros debemos plantear objetivos de negocio, de comunicación y de marketing. Estos objetivos deben ser SMART. Vamos a ver un ejemplo. Si yo quiero captar nuevos leads, en el objetivo SMART, para que sea específico, lo que queremos es aumentar los leads cualificados. Para que sea medible obtener un 50% más de leads, o obtener entre 500 y 600 nuevos leads. Para que sea alcanzable, con trabajo en equipo de acciones de marketing, es decir, cómo lo vamos a hacer. Para que sea realista, aumentar las ventas gracias a los leads cuantificados y, sobre todo, para que tenga un lapso de tiempo, alcanzarlo en el tercer trimestre del año. Si hablamos de un objetivo de comunicación, Aumentar el número de seguidores en las redes sociales. Vamos nuevamente, para que sea específico, aumentar la comunidad de mi marca en Instagram. Para que sea medible, aumentar un 50% los usuarios en la red social. Para que sea alcanzable, gracias al Social Media Planet y las campañas de comunicación. Para que sea realista, llegar al target más amplio, y mejor reputación online. Y para que sea eh, en un lapso de tiempo, alcanzar esto en un año. De esta forma es como debemos escribir los objetivos. Y esto es la base de nuestro plan de comunicación. Saber hacia dónde vamos y qué queremos conseguir. Una vez determinados los objetivos, es decir, si sabemos hacia dónde queremos ir, ¿Cuál es nuestra meta? Debemos planificar las estrategias y las tácticas. La estrategia es la visión macro. Es lo que nos dice cómo vamos a trabajar para alcanzar el objetivo. Sin embargo, las tácticas, aunque también nos dicen cómo vamos a alcanzar nuestro objetivo, lo que buscan son los pasos pequeños para cumplir con esta visión macro de la estrategia. Por ejemplo, la estrategia es ganar el partido de fútbol. Las tácticas son cada uno de los pasos que deben dar los jugadores para conseguir el gol. Una vez que tenemos claro los objetivos que queremos conseguir, las estrategias y las tácticas, cómo lo vamos a hacer, es importante definir por qué canal nos vamos a comunicar con nuestro público objetivo. Para esto, es importante conocer previamente quién es nuestro cliente, cuáles son sus características. Los canales que podemos utilizar pueden ser las redes sociales, la página web, los medios de comunicación, los códigos QR o cualquier herramienta nueva como por ejemplo realidad aumentada o realidad virtual. Espero que les haya servido lo que aprendimos el día de hoy. Los objetivos, las estrategias, las tácticas y sobre todo el mensaje. Todos estos temas los vamos a profundizar en cada una de las siguientes semanas. Los invitamos a continuar en nuestro curso.